se usan desde hace siglos, son un producto popular nacido en España y en Francia y sirven muy bien porque se confeccionan a base de lonetas muy artesanales, ya vienen prelavadas, ya vienen preencogidas en colores muy vivos. Este tipo de lonetas, si bien se humedecen, si bien si se mojan, si las pone al sol, en 5 minutos quedan secas. Pero la característica fundamental de la alpargata es que el guardafangos, tanto una alpargata de piso como una alpargata de tacón, sea de cáñamo o de yute. Eso es el principal toque. Si un producto no trae el guardafangos de cáñamo o de yute, en real, realmente no es una alpargata, es una simple sandalia o un zapato de vacaciones. Las alpargatas tienen su chiste porque van con toda clase de ropa informal de verano. Son cómodas, son ricas, son ligeras. Absorben la humedad Absorben el sudor Y se ven muy bien Las chicas Y las no tan chicas Siempre las usan con mucho gusto Y con mucho garbo También existen alpagatas para hombre Siguen el mismo patrón Obviamente son más anchas De punta más amplia No son de tacón de ningún modo Pero deben traer sus guardafangos De cáñamo O de yute Acoginadas Y en artesanales Son una buena opción En lugar de los tenis Yo sé que la mayoría de la gente usa hoy por hoy tenis Pero en vacaciones y en este verano Y en un fin de semana Vale la pena vestir con alpargatas Se va a ver diferente Le va a dar un toque diferente a su vestimenta Y a lo mejor Acaban por gustarle más que los tenis Amigos eso es todo por hoy Muchísimas gracias por su atención Y les recuerdo darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Crepas de caramelo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 Revolvemos y dejamos calentar a fuego bajo. Después incorporamos la pasta previamente cocida, agregando sal al gusto. Para servir, podemos sazonar con queso parmesano. ¡Es todo! Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento